Grendelings, boom. Les do muchísimas gracias, eh, Cruffy, eh, Cruff eh, 69. Por ese mega follow Bernardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad papá gigomó en Twitch. Bienvenido. You welcome, my friend. Hey, how are you? Thank you so much for the follow. I hope you eh, you, you enjoy so much my stream. Hey, oh, no. eh, muchísimo más. la polla gente. <risa> es súper divertido, oye. Súper, súper divertido, chaval O sea, el cuadrado me parece des desbalanceante Ya lo jugaremos mejor, eh También, también, tío, oh, gente A ver, la primera vez, ¿no? Este ciento Hostia, qué buena, gigante Qué guapo, ¿y eso? Ah, vale, porque tiene, porque tiene el perde Qué guay, ese per yo casi nunca se lo pongo Qué guapo, tío O sea, qué guapo, cabrón Que saque las sierras tío <ríe> Me parto la polla, puto Grelly. Tiene una especie de carga, ¿no? O sea, rollo dinamita, eh, sierra eh, What more? Lo disparo la polla porque. ¡Oh! ¡Que como que no llega! ¿Qué era eso? Nani, come, come uh Qué guay, tío. Maldita sea el cuadrado, eh. Está roto, tío. Está roto, está roto, gente. Está roto. Eh, furro, furro, furro por dos. Eh. Coño. ¡Wii! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué guapo, bro! ¿Cómo pega zarpazo, tío? Nah, o sea, eso creo que es lo mejor. tila. ¡Lol! Cuando tengamos los peores del personaje Vamos a flipar ¡Ay, car ¡Qué guapo! ¡Ey, qué simpático, tío! Que haya venido Sport, hermano El premada del otro chaval ¡Qué guay, tío! Mola que sean simpáticos Y yo lo sabía más Que en la beta ¡Hostia! ¡Mierda! En la beta la gente Era muy friendly, tío Pero cuando el juego Se cerró la beta y... ¡No, muera, gigante! ¡Te ayudo! ¡No! Se salvó, increíble Pero cuando salió la beta la peña era mucho más fiel Y ahora, coño, muchas veces han venido rollos. rollo, jaja, eres un spammer Y yo, ¿Y has visto a mi compañero, joder, pobre lo estaba intentando Pero nada o más, entonces Tendré que ganar de alguna manera Meto tela, eh, o sea, está roto Me mola mucho lo del Tony House, ¿sabes? Muy buena, gigante de hierro La está, o sea, la está humillando, eh o sea, Está muy bien, tío Qué guapo, tío Me mola mucho el personaje De los personajes ¿no? de, de, Mis favoritos De los nuevos que han metido Bueno, ¡Uh! ¡Qué buena, gigante! ¡Dale ahí, mani! ¡Qué buena que eres! ¡Ajá! ¿Ha dicho ahí, Mike. Guapísimo, cabrón. Guapísimo, tío Guapísimo, bro ¡Uy! Guapísimo, cabrón. Eh, eh, ¡Eh, Vamos a darle Qué guapo, tío da Nada de loco ¡Ja, <risa> Es un personaje muy meme, tío. O sea No puedo, tío O sea, te, te pega con una sierra Es que no pega, tío, es rollo, ey Guay, tío Tenemos que tirarlo ya, gente, a la Wonder Woman Muy buena tío Muy buena que arte de hierro La, la polla La has liado, la has liado Jaja, qué guapo, cabrón, el punto Gresley no me lo creo Y yo cuando, cuando lo vi ¡Qué guapo que te diga Winner! Con las a la pinzola sala a polla. No, no, no, o sea. Nada, ningún personaje de multiverse realmente me ha parecido tan gracioso con. Mmm, copiar y pegar, eh. A ah, ti te sale un cero, campeón. Sí, sí, sí. El viernes viene. Que además fue para callarme la boca porque dije yo, a nadie le ha salido un cero desde que puse el comando del furro. A nadie. Y lo pusiste, campeón, Starny, y apaga. A ver si entiendo un poquito. ¿Ataca, ataca, ha dicho? Qué guapo. A ver si entiendo un poco más el personaje, ello, porque es como que cuando le sale el marca, tengo que darle al triángulo para arriba. O cómo. ¿Ha puesto un radio radiocaset? Hermano de loco que ha puesto un radiocaset y hijo que no era el link. ¿En serio? ¿Qué hace? ¿Qué hace, bro? Qué guapo, cabrón. A ver. Y eso tiene que estar rotísimo, tío. Esto tiene que estar rotísimo, gente. Seguro, ¿eh? Fuera de coña. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! De locos, tío. <ríe> Qué guapo, cabrón. Vamos a darla, ¿qué pasa? Quiero cargarlo al máximo oponente. ¡Ay, Increíble, puto. Mamá huevo. Mamá huevazo! El gigante está reventado, ¿eh? Eh... A ver, ahí. ¡Uy! Espera, espera, ¿qué fuck? Ah, es que dejo tirar, compañera. Está jugando muy bien. Un momentillo, a ¿eh? ver. Solo tengo que, tengo que tirar Chaggy y me quito el medio. O sea, tengo un poquito de tiempo ahí. Yo como mito, ¿eh? O sea, mito tira de rápido, tío. Puta... La... Bueno, no pasa nada, bro. Te la han marcado igualmente. Oh, joder, macho, todas veces <ríe> Qué guapo Eh, muy buena, eh A ver ahí, eh, número, eh La probabilidad eh, eh, claro, eh, es existente Claro, no, no, sí, sí O sea, salió, pero casi nunca sale en esos comandos el cero Casi, casi nunca Uf, casi me tiran, eh A ver si con esto... Coño, que se la puedes poner al compañero Hostia, qué guapo tú, eh, eso eh. Creo que tienes eh, autoapuntado con la pipa ¿En serio? ¿Pero tiene que salir marca? ¿No campeón? Panther? ¿Tú, por ejemplo, ahora? A ver Es que no sé, lo, no sé muy bien cómo lo hace, tío Al 100%. por <ríe> cien ¡Oh! ¡Nice! Bueno, se puede, se puede ganar ¡Vamos, gigante de hierro! ¡Venga! ¡Vamos, dale ahí, hombre! ¡Dale ahí, coño! ¡Dale ahí, con brío! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapada! Me Voy a autorotar en breves, No sé por qué malito cambio de clima! ¡Oh, shit! ¿Y brigo a qué? Voy a tirar la cuchilla guapo, tío, el Gremlin, me mola porque eh, pega que. Hostias, que flipa. Mira, mira, mira, mira, mira. Lo que meto, ¿eh? ¡Wii! Y encima te pega con el puto K, tío, a los Tony Hout que estás hablando, qué guapo. Ah, qué putada. Eso me puede tirar, ¿eh? Lo que pasa es que tengo más vida. O sea, en plan, no tengo tan poca vida. antes. ¡No puede! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, No, mierda, eso me puede llegar a tirar, casi, ¿eh? Vale, vamos a esquivar el ataque del gigante de a cero. O sea, oh oh. Vale, tiro la cuchilla. Qué buena, cabrón. Muy buena, joder. Muy buena. Mr. Tiger. Muy buena, coño Amazing Es eh, el nuevo campeón cómo está yendo la tarde Furro No, eh, Que alguien me mate Tú te callas, seré Qué guapo, tío Sabes, bola, bola Un guismo ¿Tendrán algunos diálogos? Qué chulo Espero que sí, eh Os lo juro El Avezari tiene eh, eh, El nivel de furro Yo Tengo otro pensado también Sabes, Uno, uno que está guapo tiene que ver con las duchas y los otaku. <risa> Pero sería, ¿cuánto ph tiene tu cuerpo? ¿sabes? <risa> y te dice, eh, tu ph de otaku es. Eh, está chulo, tengo garillas de hacerlo también. Tengo ahí los, los Hexel. Obviamente. Tío, mete, mete mucho, ¿eh? Ha venido mi padre y me ha dicho eh, que tengo eh, la cabeza caliente. Sí, eso, campeón. O sea, ¿tienes casco puesto ahora? Panzero tú. A mí muchas veces me da la de cabeza los cascos. eh, no coña, ¿eh? Os lo prometo pero Muchísimo dolor de cabeza O sea, al estar todo el rato así ¿Cuántas veces está bañada? bañado? ¿Será? ¿No? ¿Ent ¿Entonces? A ver, puede que esté lado campeón Todos los días, hombre Claro, coño Pues una persona normal Se debería... Bueno, sí Hay personas que a lo mejor No pueden todos los días Ya sabéis a lo que me refiero a Esos casos no, ¿vale? Pero en los casos de persona normal Todos los días Por lo menos yo es que soy un flipado Pero es que odio que el pelo Quede como grasiento Eso es algo que va... Eh, uf más allá, tío. Más allá de mi, de mi cabeza, ¿eh? O sea, es horrible. Muy buena, eh. Tony Jerry. Muy, muy buena. ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! Tengo la dinamita. ¡Qué guapo! ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro a la dinamita? ¡Qué guapo! ¡Ja, <risas> ja! ¡Qué guapo, tío! Punto Greslin. La nada, nada, de loco. Mejor personaje, tío, del multiverse. Greslin, cabrón. Como un meto, gente. Madre mía, el Morty, tío. O sea, el Morty. Uh. Y Orguismo no vean para pararlo, ¿eh? O sea... Vale, ahora lo he parado, pero lo tiro ya también, ¿no? Guay eh, Hostia, que no se ha salvado Se ha salvado wow. Se ha salvado de milagro, ¿eh? El guismo Muy buena esa Si tiramos ya al Morty Sería la polla, ¿eh? Vale, vale, vale, vale Mierda, tío Mira, tiene que poner yo mi skate, ¿eh? A ver si le doy Vale, vamos a partirle el coche para que no haga nada, tío. Si no estamos jodidos. Vale, vale, guay, guay, guay. No puedo morir, tío. Hostia, es que con la motosierra me he salvado. Del loco, cabrón. No. Qué guapo, cabrón. Guapísimo. Nada, mejor personaje, hermano de los Gremlins. Mejor personaje, sin duda alguna, de todo el videojuego. Guapísimo. Ven para acá. Y encima te das, ¿eh? Guapísimo. Qué guapo. Ya era imposible, ¿eh? Era, era, era, imposible. A ver, si terminamos, ganamos nos revientan, pero yo creo que podemos ganar siempre y cuando ahí está, ahí está, ahí está. Abusa es un poco, loco. Ahí abusa, abusa, abusa, abusa, abusa. Abusa, abusa, abusa, abusa. Abusa, mamá huevo, abusa. tío, el malo de lo que guapísimo. No, nada, no, nada, me flipa. Hostia, me lo comí de lleno, pero. uf. Dos más mo... o sea, dos motos son más y no vea cómo lo tiene. Eh, te das cuenta que tengo 18 de vida y que no me puedes tirar. ¡No, nuestro compañero! Vale, vamos, tenemos que ayudar al Tony Jerry, tío. Vale, Guimo puede que lo tiremos a la siguiente. Eh, yo no me puedo caer. ¡Motosierra! Joder, cómo está derroto. ¡Eh, no! Yo me la estoy marcando mucho para intentar ganar, eh. Ya entiendo lo de la dinamita. De locos. ¿Puede tirar cervezas? ¿En serio? ¿Puede tirar cervezas? No me jodas. Tenemos que pegarle a, al Morty. O sea, él lo sabe, va a tener COVID. O sea, literal, vas a tener historia. mí mamá huevo! Nada, nada, de locos. Eh, pues nada, hoy oye gameplay, ¿eh? O sea, hoy, mañana tenéis gameplay del de malo de los Grellix. Lo he tirado, ¿eh? De locos. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué guay, tío! un en el Fortnite, ¿eh? eh ¿Cómo cum no? ¿Este? Ahora, eso lo quedan niños ratitas. Qué asco, la verdad. Yo, sinceramente, campeón, a ver. Es triste lo que voy a decir. Antes se hacía muchísimas followers gracias al Fortnite, pero llegó el punto en el cual Twitch hizo lo del host ya nos vemos. uno, eh, uno? ¿En serio? Ah, y entonces por eso está lo de. Eh, ¿Cómo es? Coño, la skin anime esa que vi, ¿no? Ayer, qué paranoia. Me parece ridículo. Ya Fortnite, no entiendo. Y lo peor de todo es que yo no sé cómo hay personas, obviamente, que le puede llegar. Puede llegar incluso, ya me entendéis a seguir jugándolo dando tantos problemas. Supongo que nos tremearán, obviamente. Pero es que en directo da muchísimos problemas, gente. O sea, yo si la temporada que viene No arreglan... Eh, bueno, encima es que tengo un, un, Una temporada entera en La cual ni he jugado O sea, increíble Rollo... Ya me entendéis a lo que me refiero No he jugado, tío Ni me he adaptado con el ratón, obviamente Brutal Me da vergüenza, la verdad Que Fortnite haya ido tan mal Me, me he gastado el dinero en, una, en el pase de temporada Para nada No os voy a mentir, para nada No sé ni si lo voy a completar, obviamente Me parece ridículo que vaya tan mal Me parece ridículo que dé el problema de la radio. O sea... De la RTX, tío O sea, que es bueno De la RTX, perdón de la eh, Del Ray Tracing de mierda Que tiene el Fortnite Que va como el culo Me da vergüenza, tío Ajena que, que vaya tan mal, macho Pobre Gizmo No puede, tío Eh, yo Hostia, que tengo Dios, menos 106 de vía Increíble, hermano Se lo tira de desafortunadamente Creo, eh Que claro Este bicho es mi main, tío o sea, de chulo Creo que ni Firmen lo juega, imagínate Ya ves, macho, mira que a Firmen siempre lo ha entretenido El puto eh, Fortnite Literal, vamos, pero es ridículo o sea, A ver, yo entiendo que haya gente que a lo mejor no sea buena eh, en, en ningún juego Y a lo mejor dice, me voy a hacer un Fortnite, pues lo entiendo Pero que siempre está, yo por lo menos Desde pequeño o cuando es un juego nuevo Siempre tengo las ganas de seguir eh, Mejorando, jugando o sea Pero eso creo que la gente no lo tiene al día de hoy O sea, realmente, creo que no tiene ese tipo de No sé, supongo que ambición no es decir, quiero llegar a ser mejor, ¿no? Eh, yo que sé, Fortnite ahora mismo No sé, me echaré una partida y me rayaría, creo yo Y en cierto modo agradezco que por supuesto Fortnite haya caído de forma progresiva Que ahora mismo no, no creo que tenga más de 20k de personas Viéndole y si las tiene es porque es por la tarde Literal, pero yo lo vi esta mañana Y tenía 17k de personas, nada O sea, es que ni un juego indie, chacho Cuando sale, madre mía lo que mete, ¿no? ¿Eh? Y eso Putada, ¿eh? Puede que no ganen por, por, por aleatoriedad máxima, ¿eh? Nuestro compañero Pambani, que no sé qué hacen, bro se la fumó, o sea Se fumó eso Bro, te la fumaste bien, goldo. Hostia, ¿y eso? Ah, me tira, ¿no? Hostia, pues no me ha tirado, gente Bueno, tengo la ulti Epa, let's go Tengo que tirarlo ya yo Buena Esa es, coño Buena Con lo que juega Yo creo que ni jugarías eh, te, eh, Ni jugarías Te da un cracheo, Nada más abrir Ese es el problema <risa> ¡Gracias!